Hola, bienvenidos a este segundo vídeo en el que explicamos cómo crear nuestro primer juego de GameMaker. Si recordáis, después del primer vídeo llegamos a una situación como esta. Habíamos creado un background para la portada y habíamos creado una room, room portada, a la que habíamos puesto ese fondo que habíamos creado. En este segundo vídeo vamos a crear otro fondo, otra room nueva, donde se va a ejecutar luego el juego y vamos a crear nuestros primeros sprites y objetos. Bien, comenzamos creando un, una nueva room y un nuevo background. El background, botón derecho, crear background. Este lo voy a llamar backbc main1, porque lo voy a usar para pantalla principal 1. Y ya lo tengo descargado para ir más rápido. Le doy Load Background. Y va a ser este fondo, fondo Stars. OK es repetir el proceso que hicimos en el primer vídeo. Ahora, botón derecho encima de Rooms para crear la Room. El tamaño de esta Room va a ser igual que el de la otra que hicimos en el vídeo primero, 1200 píxeles de ancho por 700 píxeles de alto, y el nombre que le vamos a poner, Room Main 1, porque aquí se va a ejecutar la primera parte del juego. Acordaros que para poner el background nos veníamos a backgrounds y elegíamos entre la lista de backgrounds que hemos creado. En este caso ya tenemos dos y vamos a seleccionar back main 1, el que acabamos de crear. Recordar también que podemos darle la opción stretch para que se ajuste al ancho de la pantalla o dejarlo así si queremos que se vaya, se vaya duplicando. Las dos formas son correctas, de un aspecto, de un aspecto espacial. Ahí le damos a OK y ya tenemos nuestra segunda Room. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un botón que vamos a ubicar en la Room portada de manera que cuando pinchemos encima de él vayamos a la Room Main 1. Ese botón va a ser un botón Start, donde ponga Start y vamos a crear primero la imagen que va a tener ese botón. Las imágenes en Game Maker son los sprites y hay que meterlos en esta, en esta carpeta. Para crear un sprite se puede, hacer, eh, se puede hacer de las dos maneras que hacíamos los backgrounds. O bien hacerlo nosotros a mano con el editor de imágenes que tiene GameMaker. O bien cargarlo de un archivo que nos hayamos descargado previamente en nuestro ordenador. Eh, para ir más rápido me he descargado. Voy a crear sprite. Ya lo voy a llamar sprb start. Para que nos acordemos que es para el botón start. Y lo voy a cargar del ordenador. Porque me lo he descargado ya previamente en mi equipo. Para ir más rápido, aquí lo tengo seleccionado. Este es el botón que he elegido. Me lo he descargado de openclipart.org. Le doy a OK. Y ahora ya en Sprites tengo una imagen que puedo usar dentro de mi juego. Para poder usar la imagen necesito crear un objeto. Un objeto no necesariamente eh, tiene por qué tener una imagen. Una, un objeto es todo lo que yo puedo poner dentro del juego. Puede ser una música, puede ser acciones que tienen que ocurrir con código que meta. Y no tienen por qué tener la imagen, una imagen. En este caso va a ser un botón y sí va a tener una imagen que va a ser justo la que acabo de crear. Para crear el objeto pincho encima de Objects. Le doy a crear, crear objeto. Y este lo voy a llamar, le pongo un nombre, objbstart. Para acordarme que este objeto va a ser el botón Start. Le voy a poner una imagen. Para eso... En Sprite tengo que elegir la imagen que quiero ponerle. Pues le pongo la imagen que acabo de crear. Y ya le doy a OK. Y ya vemos que he creado este objeto. OVJB Start. Lo voy a poner en la Room Portada. Para ello me meto en Room Portada. Y puedo cambiar el zoom con la ruedecita del ratón. Y en Objetos me vengo a esta pestaña de Objetos. Y voy a seleccionar el objeto que he creado. OBJ b Start y pinchando encima de la pantalla ya lo sitúo. Lo puedo mover, llevar un sitio a otro. Eh, por ejemplo, voy a poner esta parte de aquí. Ok, ahora si ejecutamos el juego, vemos que aparece el botón OBJ b Start. Pero si pinchamos encima de él, no ocurre nada. Vamos a meterle el código adecuado para que cuando se pinche encima del botón, pasemos de la room portada a la room main 1. ¿Cómo se hace eso? Nos metemos dentro del objeto. Y ahora tenemos que ver lo que tiene que ocurrir para que yo cambie de pantalla. Eventos, los eventos en GameMaker Maker es precisamente las acciones que un usuario o otro tipo de... o el mismo, o el mismo dispositivo en el que esté ejecutando el juego, eh, son acciones que están ocurriendo, acciones que puedan ocurrir. Por ejemplo, si yo pulso encima del botón, el evento que ha ocurrido es que se ha pulsado encima del botón. Así que voy a darle añadir ese evento. Add event. Y ahora voy a elegir que se pulse encima del botón. En mouse, elijo la opción Left pressed. Que eso es pulsar encima del botón. Si el, el, el juego lo estoy ejecutando en una tablet o en un móvil. Este evento, Left pressed, es que he pulsado con el dedo en vez de con el ratón. Así que eh, tenemos presente eso. Cuando nosotros ejecutemos esto en un móvil, será que hemos pulsado encima del botón. Pues ¿qué es lo que tiene que ocurrir cuando se pulse encima de este botón? Tengo que cambiar de room. ¿Cómo se lo digo eso a GameMaker? Pues metiendo una acción. Las acciones son esto que aparece aquí. Dentro de la pestaña, aquí varias pestañas con acciones distintas, dentro de la pestaña main 1 hay una opción que es Different Room y nos permite cambiar de room. Pinchamos con el botón derecho encima de ella y elijo la room que me quiero ir. Le doy a room main 1, le doy OK, y ahora ya he metido el código para que cuando se pulse encima de este botón, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro juego? Ir a la room main 1, le doy OK, y si ahora ejecuto el juego y veo cómo está quedando, le doy, acordaros que era el botoncito este verde, podemos ver que nos aparece la pantalla de inicio con el botón que hemos introducido, y ahora cuando pinchamos encima de Start, cambio a la Room Main 1, donde todavía no he metido nada, pero donde meteremos eh, donde haremos eh, la parte principal del juego. Vamos a añadir otro objeto antes de dar por finalizado este segundo tutorial. Vamos a meter nuestra nave espacial, que va a ser también un sprite, que me he descargado de Open, de una imagen que me he descargado de Open clip Art. Para añadir este segundo sprite, quiero que las medidas sean muy exactas. Quiero, esta pantalla, la voy, eh, me la voy, en vez de poner cuadraditos de 32x32, esta rejilla la voy a poner en cuadraditos de 50x50. Estos cuadraditos no se ven a la hora de ejecutar el juego. Esto es en modo diseño para que me resulte más fácil diseñar mi juego. La nave espacial la podemos hacer de un tamaño aproximado de 100% o de 150 por 150 para que nos hagamos una idea de lo que va a ocupar. Pues bien, en, en mi caso la voy a hacer de un tamaño de 100%. ¿Cómo consigo hacer la imagen justo justo con el tamaño de 100%? Voy a crear un sprite pero el tamaño lo voy a fijar al 100% a, a un tamaño de 100 píxeles de ancho por 100 de alto. Le doy a crear sprite y en este caso lo voy a llamar SPR eh, nave porque va a ser mi nave espacial. Y en vez de lo sprite, voy a crearlo yo directamente dándole a edit sprite. El objeto de crearlo yo es darle el tamaño que yo quiera. Le doy a file y nuevo. Y el tamaño de width y height va a ser 100 de ancho y 100 de alto. Le doy a OK. Y ahora tengo el sprite pero vacío, la imagen vacía, y ahora es cuando la voy a cargar desde el ordenador, le doy a File, Add from File, Añadir desde, desde Archivo, y vamos a buscar la imagen de nave espacial que me he descargado, esta es la que he elegido, le doy a Abrir, y ahora GameMaker me pregunta dos cosas, esa imagen me la descargué de OpenClipArt y tiene unas medidas distintas al 100%, tiene otras medidas distintas, y me pregunta si le dejo el tamaño original, uso un tamaño nuevo o uso el tamaño máximo. Le voy a dejar el tamaño horizontal. Pero le voy a poner que es esta opción de Stretch. Stretch significa que se tiene que ajustar justo al tamaño de la imagen 100%. Le doy a OK. Y si os fijáis sale el dibujito que yo tenía. Pero adaptado para que ocupe precisamente un tamaño de 100%. Esta, esta sprite tendría dos imágenes. Esta... Le voy a dar, la pincho y le doy a suprimir para que se me quede solo la que he cargado desde mi ordenador. Le voy a dar a OK. Le voy a dar a OK. Y ya tengo el sprite con mi nave espacial. Ahora, en Objects, voy a crear un objeto que tenga justo este sprite que acabo de crear. Pincho con el botón derecho encima de Objects, crear objeto. A este lo voy a llamar obj nave. Y el tamaño que le voy a dar el, el sprite que le voy a asignar es spr nave le doy a ok y ahora ya tengo un nuevo objeto que es la nave que va a ser la protagonista del juego la voy a dejar ya puesta en la room main 1 para ello me meto en la room main 1 objects y el objeto que voy a meter es el objeto nave y lo pongo en la posición de la pantalla donde empezará cuando empiece el juego, empezará a moverse. Bien, con esto damos por finalizado este segundo vídeo. En el siguiente veremos cómo eh, darle algún efecto eh, de movimiento a la nave que hemos creado. Hasta luego.